La Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN de El Salvador expresa a la comunidad internacional, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, al Foro de Sao Paulo, a los organismos de derechos humanos, que este día una brigada del FMLN, sufrió un vil ataque, inspirada en el odio y la intolerancia, este día en San Salvador, que ya ha provocado muertes y heridos. Un llamamiento a la comunidad internacional para que siga día a día lo que acontece en El Salvador, justamente cuando está en pleno desarrollo la campaña electoral para diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y a los consejos municipales a realizarse el próximo 28 de febrero. Ese llamamiento a estar atentos, pendientes y de la observación internacional que necesitamos ante estos viles hechos que han causado ya la muerte de compatriotas, de compañeros militantes del FMLN. Carlos Castaneda, Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional.